Está Alamparo Ochoa. Si te han crecido las ideas, van a hablar mal de vos. Hermanas, hermanos, muy buenas noches. Estamos con el pueblo en la piel. Aquí hablando desde nosotras las mujeres, desde la mitad de cada pueblo, desde la mitad de la revolución, desde la mitad de los sueños, desde la mitad de las esperanzas de este proceso de cambio. Esta noche le agradecemos. Está nuestra hermana eh, directora de género, Karina. Eh, muchísimas gracias, hermana Karina Marconi, por estar acá en con el pueblo en la piel. Es un gusto, Julieta. Más bien, gracias por la invitación. Un saludo a las hermanas, a las compañeras y a la teleaudiencia. También está Verónica Navía, que es una compañera asesora de políticas públicas, por ahí, Constructora, ¿no? Constructora, no asesora. Constructora, <risa> asesora. Muchas gracias por estar acá, Verónica. A vos, Julieta, por la invitación, hermana Karina. Buenos días. Buenos, bueno, a todos un saludo. Eh, hermana Enriqueta, muy buenas noches, hermana, muchas gracias por estar acá presente eh, Nuestra hermana Enriqueta Guanto, ex dirigente de Bartolina Cisa, hermana ya, Muchísimas gracias por invitar a tu canal, muchas gracias a todos e Igualmente a las hermanas Estamos con el programa Con el Pueblo en la Piel A ver, hermanas, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Qué de despatriarcalizador tiene la agenda que se está construyendo eh, para 2025, para el programa de gobierno. ¿Qué despatriarcalizador encontramos? ¿Quién bueno, quiere? Eh, tal vez yo empezar, Julieta. Creo que es importante que podamos eh, reconocer que durante muchos años atrás se han ido desarrollando procesos de construcción de propuestas desde las mujeres, ¿no? Y voy a referirme al más inmediato que es del, de la gestión 2018. Las compañeras, las hermanas de las organizaciones diversas que existen en el país, junto a compañeras eh, de, de diversos sectores en realidad de la sociedad, pero también eh, de niveles gubernamentales, del nivel nacional, subnacional, se han dado a la tarea de eh, reunirse, de dialogar, de reflexionar, de debatir también desde sus miradas y plantear propuestas concretas que se vayan a traducir en su cotidianidad. Pero este análisis ha partido de cuánto se ha avanzado, ¿no? qué es lo que hemos logrado hasta el momento, pero qué más hace falta. Entonces, ahí es donde se generan propuestas bastante concretas respecto a diferentes áreas, ¿no? en lo político, en lo económico, en lo productivo, en el ámbito social, etcétera. Van generando propuestas concretas desde sus miradas. Entonces, se han desarrollado nueve encuentros departamentales y ha en un encuentro nacional uh -huh. que, como sabemos, en, en el mes de octubre, justamente en el Día de la Mujer, se ha podido presentar, consolidar todas estas propuestas y presentarla al presidente para que se pueda considerar. Y este, y este es el, el documento ¿no? uh -huh. que traduce toda esa construcción que, como, como decía, viene también, de, de un análisis histórico, de un análisis de logros, pero también de un análisis consciente de eh, qué hace falta ahora, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos ahora y qué hace falta que desde las propias mujeres pero también desde los niveles gubernamentales que tienen determinadas competencias, atribuciones, debieran concretar para avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y con esta mirada ¿no? de despatriarcalización, porque obviamente, si bien hemos avanzado, todavía hay un camino por recorrer. Eh, Verónica, decimos desde el feminismo comunitario que el patriarcado es un sistema, es el sistema de dominio, ¿no?, que se construye sobre los cuerpos de las mujeres, y el machismo son comportamientos y formas de pensar, completamente violentas. Eh, sí, formas de pensar que son violentas, mm. pero también disimuladamente violentas, mm -hmm. pero también son discriminadoras, ¿no? O sea, mm -hmm. eh, entonces, el, el patriarcado es el sistema de dominio que se construye sobre los cuerpos de las mujeres, y el machismo son conductas y formas de pensar yeah. que discriminan y violentan a las, de los hombres hacia las mujeres. Entonces, cuando estamos hablando de la Agenda 2025 y las acciones despatriarcalizadoras, hermana, eh, ¿cómo tú analizas que se está encaminando con esta agenda, no?, no, no queremos de la noche a la mañana todo, pero ¿cómo se está encaminando hacia atentar, hacia acabar con ese sistema de todas las opresiones? ¿Cómo tú visualizas? Como yo visualizo, Julieta, y la verdad, gracias por la pregunta, aunque tú sabes que yo no comparto que el sistema de opresión será solamente el patriarcado, sino el capital, pero es más allá de nuestras diferencias conceptuales, estamos en la lucha por los derechos de las mujeres, y también por la despatriarcalización que también oprime. Pero más allá de eso, Julieta, eh, creo que es importante resaltar lo siguiente. Ese es un evento muy importante, muy importante un encuentro como de tejido, ya que hablamos no de tejido, de, de, de, de historia, de, de construcciones de derechos de las mujeres, de visualizaciones entre mujeres. Pero ha salido un proceso más importante y tal vez más, más importante en lo que se refiere a esta lucha por la despatriarcalización, Julieta, que el tema de violencia contra las mujeres, el tema del bienestar de las mujeres, ya no solamente fue un tema de mujeres. El ampliado, Conalcán, ampliado, la, la, la reunión ampliada que se llevó en Cochabamba el 10 de mayo, ya resolvió en esa reunión eminentemente eh, de, de dirigentes varones, por decirte así, porque solo cinco son parte de CONALCAM. De, de las organizaciones de mujeres, el resto de las 40 son puros varones, pero pusieron como uno de los puntos de prioridad el tema de violencia contra las mujeres. O sea, ya se está empezando a romper la barrera de que el tema de violencia, el tema de mujeres, de derechos de las mujeres, sea solamente un tema de debate de, entre mujeres. Y se da un salto más allá. Si eso no es camino a la despatriarcalización, Julieta, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito, hemos roto barrera. Y creo que es importante Incluso te voy a leer el punto 5 De los criterios de selección de candidatos Que va a tener el movimiento al socialismo Punto 5 Los criterios fundamentales deben ser La honrandez, la humildad y la capacidad de trabajo Son dos, tres criterios generales para todos Punto seguido Los candidatos deben ser ciudadanos Verdaderamente transparentes Que no tengan malos antecedentes Por ejemplo de violencia contra la mujer. Hay que revisar sus antecedentes antes de nominarlo. O sea, poner esto en una resolución que va a servir como un criterio de selección de candidatas y candidatos me parece fundamental. Me parece que están abriendo los ojos nuestros compañeros y compañeras también de organizaciones de mujeres de, de poner en el tapete. Pero no termina aquí, Julieta, con esta resolución con Alcam. Los compañeros con también han construido un documento propuesta para la elaboración del programa de gobierno y han priorizado de la Agenda 2025, que ahora hace, se llama Agenda del Bicentenario, los compañeros la llaman Agenda del Pueblo, han priorizado 10 puntos, 10 puntos que para ellos debería ser la base fundamental para la elaboración del programa de gobierno. Increíblemente, uno de los puntos erradicar la violencia hacia las mujeres. O sea, entre los 10 puntos principales que debe encarar un programa de gobierno, por lo menos entre aquí a 5 años, es erradicar la violencia hacia las mujeres. Y hablan de justicia, de acceso a la justicia, hablan de empoderamiento económico, lo que hace esto, la lucha contra la violencia, en realidad, una visión integral. Hablan de empleo, hablan de vivienda, hablan de empoderamiento económico, eh, acceso a créditos, ese tipo de cosas. Que sí, que funcionan, si lo ve el ataque a la violencia, la lucha contra la violencia, con una visión integral. Y han tenido esa capacidad los compañeros. Vamos caminando indudablemente, compañera, y luego ya hablaremos sobre el patriarcado. <risa> eh, eh, Enriqueta, tú has estudiado filosofía, ¿no? No, sociología. Ah, sociología, hermana, sociología. No, acabé. <risa> sí, pero bueno, eso no importa, hermano, uh -huh. no importa. Eh, ¿Cómo tú ves la unión indudablemente es un caminar, ¿no? O sea, no, no es de la noche a la mañana. Pero, ¿cómo ves tú este caminar desde las propuestas que van saliendo de las mujeres campesinas ¿no? eh, y las propuestas de país que vamos planteando y la agenda de despatriarcalización? Porque, o sea, sueños de país desde hace mucho, desde Bartolina Sisa, hermana. Sí. El... Gracias, hermana. El problema es que... El tema de política pública, el hacer una propuesta es un poco difícil, ¿no? Porque hay ese, ¿cómo se dice?, divergencia entre la mujer indígena y la mujer no indígena. Muchas veces la mujer indígena siempre ha luchado por el, por el pueblo, no por ella, ¿no? Como no los varones es por él, ¿no? Pero las mujeres indígenas, ¿no? Siempre dicen, yo por mi hijo, ¿no? Por mis hijos, ¿no? Entonces, ahí las construcciones, en los ampliados, en los congresos, se han hecho muchas propuestas desde las mujeres indígenas. No para las mujeres indígenas, sino con esa visión colectiva. Ese es el gran problema. ¿No? y en, en políticas públicas ahí vamos también construyendo porque dicen la mujer no indígena dice porque la realidad del campo es otra realidad no y la realidad de las ciudades entonces vamos construyendo la política pública entonces se pierde a veces se diluye ¿no? la propuesta cómo el sistema queremos como decimos eh, la descolonización, la descolonización o despatriarcalización es lo mismo el concepto, ¿no? Pero ¿cómo construimos esta, eh, como decía, erradicar o eliminar el <coughs> la violencia contra la mujer? ¿Cómo erradicas esto? ¿No? ¿Cómo? Muchas veces se debatía de que no puedes erradicar, puedes aminorizar, pero ¿cómo? porque a través de valores, principios, hemos implementado en las, en las normativas, pero el tema es el discurso, lo hacemos, no hay las prácticas, ¿no? Muchas veces discur discursamos ¿no? lo que debe ser la política pública, pero en los hechos uno, uno que tiene cargo la actitud que ponemos, ¿no? Ahí es el, el gran, eh, no lo asumimos el reto que, te, que encaminamos, ¿no? Eso es nuestro eh, límites que tenemos como ciudadano, ¿no? eh, tal vez desde la mujer indígena, desde la no indígena, ¿no? hasta de las autoridades. ¿no? Es que ese es un poco bien difícil desde la conciencia de uno mismo. ¿no? Entonces, un hombre dice, una mujer, no, yo nunca soy, he sido racista, yo ahora soy, uh, yo convivo o comparto con los no indígenas, ¿no? yo llevo la voz. No es llevar la voz, no es compartir, construir ¿no? la familia que tenemos. Yo te lo voy a llevar la voz. No, pues sigues, estás en el paternalismo. <risa> Yo te lo ¿no? voy a decir. No, no. ve. O ah, ahorita vamos a tomar, te voy a sentar en el mismo tario en la misma mesa. Pero en la conciencia no lo haces, sino es por la palabra. ¿no? <risa> Eso es lo que nos, como ciudadanos, tenemos limitaciones, porque somos, estamos dentro de una casa. ¿no? Y en el liderazgo es lo que hay esa divergencia que tenemos. Bien, estamos con el pueblo en la piel desde el feminismo comunitario construyendo, recuperando y dando fuerza a este proceso de cambio. Unos segunditos, unos minutitos, regresamos, hermanas. y hey, Estamos aquí con el pueblo en la piel. Hablando desde las ideas, desde los sueños de las mujeres. A ver, Vero, eh, para nosotras eh, el patriarcado es el sistema donde el capitalismo es un subsistema, por si acaso. Está comprendido, pero otro rato vamos a discutir específicamente sobre patriarcado y nuestra conceptualización. A ver, es importante eh, esta forma como estamos viendo. ¿no? Cuando se está hablando de despatriarcalización, hermanas, yo tengo... Tengo la leve sospecha de que lo redimensionamos hacia solamente o primeramente eh, o principalmente hablar de violencia hacia las mujeres. Y eso es un gravísimo error, porque eso es nuevamente reducirnos a la victimización, uh -huh. ¿no? Que el único problema que tenemos las mujeres es la violencia de los hombres hacia nosotras, ¿no? Y además en la familia. Y eso es, esa es una parte, ¿no? Así mismo discriminadas, golpeadas, las sí. hermanas, salen y luchan. Uh -huh. Luchan por su autonomía económica, luchan por eh, tener un país y una participación política. Uh -huh. Entonces, así como dos uh -huh. cositas solamente. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo? Por eso esto de la despatriarcalización nos parece valioso, esto que ya los hermanos estén hablando de que si, no hay que golpear a las mujeres, listo. Pero ¿cuánto eso será solamente por este momento, o cuánto estaremos haciendo cambios profundos, culturales, en la conciencia, que también forman parte de la despatriar despatriarcalización y la descolonización. ¿Cómo, cómo ves esta, este elemento, hermana Karina? Eh, yo quisiera eh, compartir algo que hemos venido, y he venido escuchando y he venido dialogando con algunas hermanas de las organizaciones. Alguna hermana decía yo, no puedo pronunciar siquiera la palabra completa, ¿no? me cuesta, eh, y eso hay que reconocerlo, ¿no? hay que, para, para construir, para tejer, hay que reconocer que hay hermanas que no asumen como suya la propuesta planteada desde Bolivia eh, como una transformación estructural a nivel estatal, y ahí obviamente lo estatal, yo creo que así van a coincidir conmigo, que va más allá de lo gubernamental, ¿no? Cierto. Entonces, eh, pero por otro lado, hay, hay un fuerte planteamiento que además es reconocido a nivel internacional de esta propuesta, eh, digamos, eh, estructural de transformación, ¿no?, que implica la despatriarcalización y obviamente, y ahí ratificar lo que tú ya decías, no se reduce y podemos eh, caer en sesgar la mirada, el análisis uh -huh. y obviamente los planteamientos, si solamente lo limitamos a violencia. Tiene que ver con todo, tiene que ver con la estructura. ¿no? Y si estamos asumiendo que estamos en un Estado, estamos viviendo en una sociedad patriarcal, obviamente eh, tenemos la necesidad lógica, coherente, de plantear la, la despatriarcalización. Pero si las mujeres somos diferentes, porque no es la mujer boliviana, ¿no? las mujeres somos diversas. Necesitamos eh, generar puntos de encuentro, necesitamos equilibrar incluso nuestros consensos eh, que nos permitan decir qué estamos entendiendo y cómo avanzamos. Mm. Yo creo que haya, hay avances en ese sentido porque no, no, tan, no creo que sea tanto eh, digamos, la discusión a nivel conceptual. Porque sí hay claridad que necesitamos reducir esas brechas que, que, que se han generado históricamente eh, y que nos ponen en una situación de desventaja a las mujeres. ¿no? Porque hasta hace unos años atrás las mujeres tenía, estábamos totalmente relegadas en cuanto a participación política, lo cual hoy en día es diferente. Tene, gozamos, estamos en un estado donde hay paridad y hay alternancia ¿no? y a, eh, más adelante a poco tiempo vamos a poder ejercer ese derecho a ser elegidas y hacer titular o hacer ser eh, candidata suplente, ¿no? y eso está establecido en la norma, es algo que no se va a poder cambiar y que desde eh, la CONALCAM, como decía Verónica, se ha ratificado, se ha ratificado uh -huh. la importancia de respetar ese logro, ese avance que hemos tenido como país. Pero por uh -huh. otro lado, y ahí, ahí voy, voy cerrándose, que tienen que participar las compañeras también, eh, Sí es necesario y hay el decreto 3774 ha establecido que se pueda eh, desarrollar todo este proceso en coordinación con todas las instancias y obviamente ahí están eh, no solamente las instancias gubernamentales, obviamente y como siempre ha sido el lineamiento desde el presidente Evo de coordinar con y construir con las organizaciones sociales. Mm -hmm. Es necesario asumir colectivamente eh, esta continuidad del proceso de cambio para seguir avanzando en torno a desmontar esas estructuras, ese imaginario colectivo, incluso esas, ese imaginario individual que se traduce en actitudes, ¿no? uh -huh. que aunque seas mujer puedes estar actuando de forma patriarcal, puedes estar reproduciendo uh -huh. actitudes discriminatorias, uh -huh. puedes estar reproduciendo el patriarcado en tu uh -huh. cotidianidad, incluso hacia otras mujeres. Uh -huh. Entonces, creo que eso es guardar un nivel de coherencia. No podríamos, eh, como decía la hermana, es fácil hablar en el discurso, pero tenemos que aterrizar ese discurso y creo que eso implica un nivel de coherencia a nivel individual, pero también a nivel estatal y de proceso de transformación que hemos estado iniciando. Tenemos que continuar con aquello, porque definitivamente eh, la despatriarcalización nos va a permitir Traducir, traducida en la Agenda del Bicentenario, reducir estas brechas ¿no? y lograr una verdadera igualdad real entre mujeres y hombres. Eh, Verónica, el suma camaña el vivir bien, la propuesta de país, eh, ¿cuánto la Agenda 2025, la despatriarcalización, la descolonización, nos es, realmente se está plasmando, está poniendo, se supone, algunos elementos para conducirnos hacia el suma-camaña, hacia esa, esa propuesta de sociedad que tenemos. Sí, eh, primero una aclaración, Julieta, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres y, y erradicar la violencia hacia las mujeres, y estoy resumiendo el gran debate de todo un día que hubo mm. en Cochabamba. No están hablando pues de esa compañera golpeada, moreteada, no están hablando de los casos de feminicidio solamente, que también se habló, están hablando de violencia política, están hablando de violencia laboral, están hablando de esa violencia construida en el imaginario de la sociedad ¿no? de, de que como vos decías desde el patriarcado se creen dueños de los cuerpos de las mujeres y no solamente pues de los cuerpos, de las decisiones, de las acciones del futuro y del pasado. No solamente, o sea, esa construcción que es un tejido individual, también de eso se creen dueños desde una visión patriarcal de la sociedad. Los compañeros han entrado en ese debate, Julieta, pues te digo, no fue una visión de decir, ya no, nos ya no las vamos a pegar, no, vamos a crear empoderamiento económico, vamos a mejorar empleo. Vamos a continuar redistribuyendo riqueza, empleo digno, construcción de viviendas sociales. Todo tiene una visión despatriarcalizadora y de igualdad entre mujeres y hombres. Uh -huh. Creo que es un avance, Julieta, porque si tú recuerdas hace 10 años esto no estaba en debate. Sí, hermana, no ¿cuánto, cuánto Pero se hace además, funcional eso? Mm. ¿no? ¿Cuánto se hace funcional en un manejo eh, estatal? Ajá. ¿Y cuánto? eso es revolucionario y nos conduce hacia la construcción del Sumacamaña. Nos conduce en la medida en que no solamente queda en el papel, sino queda como condición, condicionamiento. Vas a hacer esto siempre y cuando no estés en esto. ¿Ya? O sea, se va mejorando, Julieta Es difícil, tú no. sabes Has sí, estado sí, toda sí, tu no, vida no. en esta lucha Sí, sí, pero si no, si Exacto, no atizamos Si, si no atizamos, dormimos, correcto no. Y, te, y me voy a permitir leer otro punto de la resolución Con Alcán, Julieta Un pedacito solamente, dice Aquí está El 3.2 el 3. En las circunscripciones uninav, uninominales Perdón, el 3, el 3.1 En las circunscripciones uninominales Que el 2014 el titular fue varón ahora será mujer tú sabes que para elección de candidatos existe unas franjas de seguridad que le llaman Ajá. los primeros pluris sí. las circunscripciones uninominales donde tenemos seguro que vamos a ganar Ajá. y ahí dónde van los hombres claro bueno el 2014 y se pusieron los hombres primero ahora Ajá. no van Ajá. mujeres muy bien a ver si eso no es avanzar pues julieta no nadie está diciendo Ajá. que no pero puede ser funcional ya volvemos, un cachito, estamos discutiendo porque hay que atizar los sueños, hay que atizar las utopías, hermanas. Un ratito y volvemos con El Pueblo en la Piel. De ti van a decir cosas con El Pueblo en la Piel, desde el feminismo comunitario, aquí atizando las utopías, hermana Enriqueta Guanto. Eh, ¿Cómo ves esto? O sea, estas propuestas que nos hablan los hermanos y hermanas de Conalcán, que son respetables, la agenda de la despatriarcalización, los puntos, la agenda 2025, la agenda del bicentenario. ¿Cómo lo ves tú, hermana? Eh, ¿Nos está conduciendo al Suma Camaña, al Suma Jacaña? ¿Estamos en esa construcción? ¿Tú lo ves así? ¿Qué sí. faltaría? Para mí estamos construyendo la teoría, ¿no? Decir, adelantando el proyecto, cómo debe encaminar un ser humano, ¿no? uh -huh. Y en, el, en esa construcción las normativas eh, tienen que ser como parte de valores, ¿no? Cultura, eso es lo que nos falta, de ser, ser uh, sujeto de eso, ¿no? Uno tiene que decir, ¿no? Ahora, por ejemplo, con los de candidato, con Alcama, a ver cómo se, ha, se hace justo la equidad de género, ¿no? Cómo lo hacemos que ambos sean partícipes, ¿no? Entonces, como hemos hecho anterior en la Constitución, que ambos somos ciudadanos, construimos el Estado. Entonces, muchas de los dirigentes dice, pues, la ambición personal, más que de los varones, ser eh, diputado o ser eh, alcalde es, pues algo, ¿no?, que has tomado el poder, ¿no?, pero una mujer que suba, ¿no?, y eso es difícil, ¿no?, y es, sigue siendo difícil, siempre van a estar, porque muchas veces, yo anterior elección no más he visto, hay varones que han sido militantes del MAS y su esposa no sabía de la militancia y como no ha cabido a la lista, entonces a su esposa meta, ¿no? entonces eso es el problema que tenemos, ¿no? Y muchas de las hermanas dicen, yo nunca he querido ser nada en autoridad, pero he llegado. Mi dificultad es con estas normativas, cómo es la política pública, entonces ahí tropiezo. Entonces ahí es el tema de violencia mm. política, ¿no? Entonces, eso. Y hacemos, estamos haciendo, desde el Estado estamos haciendo el trabajo. Yo no lo veo los, las limitaciones del Estado, ¿no? Van dando serios instrumentos para que mejoremos ¿no? las actitudes del, del ciudadano boliviano. Pero está en nosotros, como digo yo, ¿no? está en nosotros el problema. que Tenemos que eso superar seguramente en estas elecciones. Para, ya tenemos el cronograma de presentación uh -huh. de militancia, de candidatos, de militantes, de cada partido. Ahí va a estar la pelea dentro de cada organización. ¿no? Uh -huh. y no estamos yo digo a todos los que queremos ser parte de ser autoridad no como militantes digo como nuestros abuelos decían no tenemos que pensar en nosotros no pensar solo desde el, un desde un órgano no desde el corazón la cabeza todo no pensar sí lo que voy a ejercer en el cargo, voy a aportar, ¿no? No, La norma es fría, ¿no? como siempre se decía, pero tengo que dar vida a esa norma, ¿no? Dar, eh, ¿cómo encamino? Tal vez tiene muchas dificultades la normativa. ¿no? Entonces tenemos que seguir construyendo Esa es la política pública sí, sí. Seamos municipio Tenemos que hacer una política pública De, acu a, de acuerdo a las propuestas Que vamos construyendo uh -huh. ¿no? Y a veces, muchas veces Como decía ayer una hermana eh, Un varón ha estado en la alcaldía Ni siquiera ha podido ejecutar El presupuesto de la alcaldía Muchas veces los varones dicen Que si sí van, demuestran la ejecución Manejan la pero muchas veces no lo maneja Eso sí. es el gran problema eh, Karina, la política pública eh, Yo y dentro del feminismo comunitario Estamos también eh, preocupadas, hermano En el sentido de cómo se construye la política pública ¿no? eh, La metodología de construcción Bueno, una de las metodologías ha sido esta ¿no? Que es la de la eh, asamblea constituyente La de pedir, sugerir Pero otra también es la de generar un plan, generar conceptos. Eh, el Plan Nacional de, para la Igualdad de Oportunidades ha quedado sepultado, hermana, y ahí se han propuesto conceptos que van saliendo poco a poco, pero había una integralidad inclusive de metodología. Nos preocupa solo un listado de Papá Noel que decimos, ¿no? Ah, esto, el otro, aquí, una serie de puntos, no sé, mil puntos podemos pedir. De, pero si eso no tiene una metodología aglutinadora, ¿no se puede construir política pública o sí, hermano? Bueno, en realidad eh, no es que se ha enterrado el plan ¿no? del PINEO. Eh, se ha recuperado precisamente esa, ese planteamiento conceptual y esa integralidad de los campos de acción en el plan multisectorial que en este momento está vigente. Uh -huh. Ahora, hay una tarea <coughs> concreta en este momento, porque... La, las demandas y las propuestas de las hermanas, vuelvo a reiterar, de diferentes sectores que han sido convocadas por la Alianza de Mujeres, uh -huh. están. Que es lo máximo. Sí, que es la, la articulación ¿no? sí. de, de mujeres del campo, de la ciudad, sí, de sí. gremiales, etcétera, ¿no? que lideran nuestras hermanas históricas Bartolinas. Eso, eh, Julieta, está acá. Puede parecer como un listado de necesidades, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Puede parecer. Sin embargo, ahora la, la tarea es esta agenda de despatriarcalización que señala propuestas concretas en diferentes ámbitos, hay que traducirla, aterrizarla, ¿sí? y, y está ya ahí hay un nivel de avance, sí. lo que nos acaba de compartir Verónica, y tiene que volcarse a la agenda del Bicentenario, que es la planificación de nuestro Estado a largo plazo. ¿no? Pero también, y la otra, la otra tarea consiguiente, es traducirla en el Plan de Desarrollo Económico y Social. Mientras esté así, obviamente vamos a poder garantizar que eh, se ejerzan los derechos de las mujeres a través de programas, planes, proyectos. ¿no? Uh -huh. eso, eso Estamos en ese proceso, en este momento. Es, es una etapa de transición. ¿no? Yeah. Y eso, obviamente... Y, y, ha sido así, por lo menos desde, desde el gobierno del presidente Evo Morales, normativas, política pública, es con las organizaciones sociales. Es con, sin ellas no, no se puede hacer nada. No podemos, porque antes así se hacía, las leyes las traían de, de Estados Unidos, aquí las traducían y eso aprobaba el Parlamento. Como la equidad el del del Parlamento, ¿No ve? Uh -huh. Eso aprobaban acá. Entonces la diferencia sustancial y, y significativa y real es que ahora se construye con las organizaciones y no hay espacios donde no puedan estar las hermanas porque ese es un mandato. Uh -huh. Quienes estamos eh, circunstancialmente en espacios de gubernamentales donde se genera, se desarrolla, se uh -huh. implementa política pública, tenemos ese mandato. Pero tú eres una activista hermana. Y la lucha permanente de las mujeres, Julieta, y estamos hablando de nuestras compañeras de organizaciones sociales uh -huh. que desde hace 10 años están protagonizando importantes eh, luchas dentro y fuera de este proceso. ¿ya? Uh -huh. No han sido peleas conceptuales, Julieta, han sido listas de demandas que han ido rompiendo estructuras de a poquito. Tal vez ahora tenemos mejores eh, condiciones, condiciones porque oportunidad, hasta el capital te da oportunidad, lo que no te das con, son condiciones para uh -huh. participar. Tenemos mejores condiciones para debatir, tenemos mejores espacios para hacerlo. Está bien, abramos los espacios, nos pongamos de acuerdo en el horizonte. ¿No es cierto? Pero la, estas listas de demandas que son bastante fuertes, Julieta, algunas son bastante fuertes. Incluso, como dato, la Alianza de Mujeres también se reunió en, en ampliado nacional el 11 de mayo. También han priorizado sus 10 puntos de esta agenda. Sus 10 puntos, para irlos a pelear en cada departamento para la construcción del programa de gobierno. 10 puntos de esta enorme lista, porque ellas consideran que esos 10 puntos tal vez pueden ser realizables y priorizables para estos primeros 5 años. Sí, indudablemente, ¿no? Hay formas y formas de construir agendas. Eh, yo considero que las... Eh, Todas las agendas que han venido, todas las plataformas de lucha que hemos tenido las mujeres, ya lo estábamos analizando con otras hermanas, han sido discusiones conceptuales. Resultados. No, han sido sí, discusiones conceptuales. Y el resultado está ahí. No, no, no, no, no me refiero a esto, me refiero a la historia. Uh -huh. Creo que en la época de la dictadura se han planteado diferencias conceptuales y las hemos ido haciendo y que se han traducido, ¿no? Hace un ratito estábamos hablando con otras hermanas históricas, sí han habido diferencias conceptuales. Lo importante es que hay que diferenciar y eso va Vamos a hacer en el siguiente momento vamos a ver eh, listados de propuestas de plataformas de lucha que juntan las necesidades con discusiones conceptuales. Ya volvemos, que no siempre son o sea, por ahí, pero vamos a, a eso me gusta así discutiendo, hablando. Ya volvemos un cachito. Estamos con el pueblo en la piel aportando a este camino. Que tiene que ver con un proceso de cambio que está dentro de los sueños revolucionarios. No solamente de esta generación, de muchas generaciones atrás. Eh, pero hace un ratito te hemos dado poquito tiempo. Hermana, eh, ¿cómo vamos con funcionando Esa es la, la, la preocupación. Eh, la Agenda 2025. Mm, no estamos en el 2006. Estamos en el 2019 y vamos a entrar al 20. Son ya, ¿cuántos? 19 años de proceso de cambio. De 13. Parte. 14 bueno, 14. va a ser el 2020. Bueno, pero Ajá. es que yo lo, yo lo veo desde el 2000, hermano. En realidad es del 80, claro, si analizamos claro, Sí, historia. Pero el 2000, que ha sido la, la, la, ¿no? 2000, 2003, que ha sido ese proceso, ¿no? donde las elecciones ha sido un punto, ¿no? ese punto que ha producido esta, esta ruptura. Eh, ¿Cómo nos enfrentamos en esa construcción ya de los sueños? ¿Cómo vamos ligando los pedidos, las necesidades que siguen estando? Están presentes. Uh -huh. ¿Cómo ligamos? ¿Cómo, ¿Cómo articulamos? ¿Cómo lo enganchamos, hermana, a lo que es eh, la propuesta del Suma Camaña? Creo que es un largo caminar, Julieta. Vos misma decías, no no estamos claros ni cuántos años lleva este proceso, porque pensar que el proceso empezó con las elecciones es equivocarse totalmente. Sí. Eh, es, es muy difícil y es un proceso de construcción permanente. Hemos notado avances que se reflejan en un puntito, en otro puntito, en una publicación, en un documento. Hay avances. Sí. Hay avances eh, que, como vos bien decías, estos documentos no son gratuitos. Nacen de un debate también, sí, claro. ¿no? que se plasman en un documento, en un punto de una resolución, en un punto de una agenda. Esos procesos de debate, eh, Julieta, yo creo que estamos evolucionando, los estamos construyendo. ¿no? Hay retrocesos como en todo, y un gran retroceso tal vez sea el resultado de las elecciones. ¿no? Ya no vamos a hacer, ya no, van a, eh, ya no va a haber la posibilidad de los dos tercios, que tal vez esa, esas posibilidades retomemos, nos obliguen a retomar ese, ese gobierno combativo que buscaba la gobernabilidad a través de la idea y no de, la, y no de los dos tercios. ¿no? Y eso va a ser lo más enriquecedor. Esperemos, Julieta, que este proceso de lucha de años de las mujeres y de algunos compañeros que apoyan la lucha a las mujeres, se plasme más allá de estos documentos, se plasme en resultados, se plasme no en una ley, sino en un cambio de actitud. ¿no? Eso creo que es lo más importante. Y lo que está generando la construcción de la Agenda 2025, que se plasma en los documentos, Julieta, es eso. Porque una cosa es leer la hoja. Lo que yo te puedo leer ahorita como un gran avance para mí, pero es porque yo participé de este debate y te digo, después de escuchar a los compañeros uh -huh. y compañeras debatir, se ha planteado esto. Entonces yo estoy leyéndote tal vez el resultado de ese debate que vos como que no has estado ahí, o Karina o la compañera, me dicen, pero esto es un papel. Pero en realidad, Julieta, lo que tenemos y lo que te decía, entrelazando con el anterior bloque, tenemos las condiciones para debatirlo. Tenemos los espacios para hacerlo, para construir esta Agenda 2025 desde los departamentos, desde las ciudades, desde la CODECAM. Tenemos el espacio, vamos. En Sucre hubo un debate muy interesante ayer, precisamente tema de violencia, pero desde un enfoque integral. No, no puede ser que nos violenten a las mujeres, nos peguen, nos maltraten, nos maten, lo que sea que, se que, que, cons que consideren violencia, coyunturalmente hablando y mediáticamente hablando si sí, no podemos resolver el tema de empleo para las mujeres. O sea, ese tipo de debates que se están dando ya entre las dirigencias departamentales, regionales uh -huh. y por qué no eh, nacionales, creo que es un avance, Julieta, y debe estar planteado en la Agenda 2025. Karina, dos minutitos, hermana. Eh, tus conclusiones, cómo vamos enganchando eh, estas necesidades con las políticas públicas, que ya son marcos conceptuales de cómo hacer políticas en Bolivia, hermanos. Bueno, hay, hay el plan multisectorial ¿no? para la despatriarcalización, que, como te decía, recoge todo el planteamiento del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades de la anterior eh, etapa. Sin embargo, eh, yo creo que hay que ser realistas también y hay que entender que, societalmente, eh, lograr. Por ejemplo, la erradicación de la violencia, como decía la, la, la hermana, eso es un proceso sí. de largo aliento. Uh -huh. ¿no? Entonces, cuando existen cuestionamientos de que la ley no se cumple, que hay más casos de violencia, etc., uh -huh. es, eh, nos está mostrando una mirada sesgada, irreal e irresponsable también. Entonces, es ignorante, que, ¿no? Probablemente. Entonces, yo creo que hay que ser realistas en el sentido en que eh, la despatriarcalización eh, implica un proceso estructural, sí, pero de largo aliento. Y ahora también hay que ser honestos y realistas en reconocer que estamos avanzando. Uh -huh. Y estamos así. ¿no? Es, uh -huh. es, es, el proceso es cíclico, no es lineal. Estamos en un proceso de construcción y prueba de ello es lo que nos acaba de compartir Verónica. Uh -huh. Se están en varios lugares, la sociedad y, y, y nosotras que estamos digamos, en contacto con las organizaciones, se están gestando estos cambios. ¿no? Y, y para mí en lo particular me parece un gran avance que dirigentes, compañeros dirigentes sí. de las organizaciones estén debatiendo ya sí. y estén planteando y señalando su conformidad con medidas como es garantizar el empleo, la importancia de que nuestros candidatos no tengan antecedentes de violencia, la importancia de reconocer que Realmente es un problema grande que nos está afectando como sociedad la violencia y que tenemos que hacer algo, es un gran avance. Porque en la medida en que reconozcamos cuáles son nuestros problemas, nos podamos mirar como sociedad, como país, hacia adentro, vamos a poder avanzar. De lo contrario se va a limitar solamente en lo superficial, en lo discursivo, pero cuando nos reconocemos como personas, como Estado que tenemos problemas, ya es el primer paso para empezar los cambios. Y creo que estamos dando esos pasos y hay que continuar hacia adelante. Eh, estamos muy contentas, hermana, porque esto se vaya concretando. Como feminismo comunitario, esos elementos lo habíamos planteado el año 2014, 13, cuando estaba Claudia Peña, ¿no? Todo este proceso de, de la autonomía desde las mujeres lo habíamos planteado, nos parece bien. No importa, no importa, no importa, cuatro años, no importa. No, ahí vamos avanzando. ¿A mí que solo cuatro eh, años? No, no sí, uh -huh. sí, o sea, no importa. Eh, Enriqueta, esa memoria larga, esa propuesta de este... Eh, yo soy Aymara, soy nieta de Aymaras, soy Aymara, soy Emilia de Barrio, eh, hermana de aquí de la ciudad. Eh, esa memoria indígena de, nuestro, de nuestras abuelas, eh, ¿cómo nos está conduciendo, cómo nos está trayendo hacia las propuestas del Sumacamaña? Para mí sí. Eh, esa memoria que el indígena era, pues, la mujer era pues lo peor, ¿no? ¿No? era yo, yo he vivido, en los 90 yo he sido dirigente, ¿no? he estado gestionando en las instituciones y a la teoría que filosofaban que el indígena era tal, entonces a la práctica se veía. Pues, ¿no? Y lo has vivido como antes las hermanas decían, ¿no? pero con el sueño era pues llegar de que seas sujeto ciudadano, no, sea, no seas objeto ciudadano. ¿no? serás un ciudadano de verdad. Entonces, hemos llegado ¿no? y eso ha sido la gran alegría. Pero nos limita la colonialidad, el capitalismo, nos han metido en, nuestros, en nuestra sangre ¿no? el tema de esa forma de relación de vida. ¿no? Y para mí hemos trabajado y estas traba propuestas que estamos trabajando sea pues un, un orientador filosófico, ideológico, eh, como nos ha pedido Ecuador, otros países, dice que, que so, y queremos ser igual que Bolivia. Entonces seamos construyamos. Yo digo a, a todos los ciudadanos, seamos urbanos, no urbanos, seamos indígenas. Construyamos de verdad, ¿no? Porque de aquí no siendo yo no indígena, yo indígena. ¿No? Nunca vamos a construir ese el buen vivir. ¿no? El sueño soñado, la lucha derramada sangre, nunca lo vamos a lograr. Pero el Estado nosotros somos. Muchas veces decimos que el Estado es el gobierno. Nosotros somos. Y nosotros somos el actores mm. en la historia. ¿no? Y eso no lo tomamos tanto varones y mujeres. A veces dice, el presidente... ¿Quién puede, nos puede? Con no, nosotros tenemos que conducir porque hemos sido los actores hasta el momento. Y en la historia, ¿por qué decimos Juliana Paz, Bartolina Sisa Pocos que han quedado en la historia, muchos han sido los que han hecho la historia, pero somos pocos en la historia, ¿no? pero uh -huh. tenemos que construir. Eso es, debe ser un reto nuestro, ¿no? Uh -huh. En este proceso de la elección, todo el Después de las elecciones, ¿no? Antes de las elecciones, ¿cómo encaminamos, construimos la sociedad? A ver, ¿cómo Julieta y yo hacemos el sumacamaña? De ahí tenemos que empezar. ¿No eso okay? es, eso es, eh, Enriqueta, muchísimas gracias, hermana Verónica, que, Karina, hermana Enriqueta, muchísimas gracias a ustedes, hermanas y hermanos, y les esperamos el próximo, el próximo sábado a las 9 de la noche y el reprise. Los días martes a las 11 Estaremos discutiendo Porque hay que atizar los sueños Hay que llevar adelante Hay que punzañar Para que no se mueran las esperanzas ¡Fuerza! ¡Nos vemos!